Hola amigo, hoy es un día importante porque estamos a la espera precisamente de los Reyes Magos, de las peticiones, de las cartas que hemos hecho durante estos días anteriores, de cosas, de sentimientos, de regalos que anhelamos, por ejemplo, durante todo el año para en estas fechas que nos sean concedidos. Yo en concreto pues, quería haceros un pequeño regalo curioso que parte de la base de que, eh, efectivamente, estando como estoy actualmente con el, el COVID, seguramente con esa fusión eh, tan extravagante de, de gripe y COVID, y en la que tiene una parte negativa, claro que sí, y esa es la que vemos a primera vista. Sin embargo, hay otra parte, una parte muy positiva, y es el que ha acrecentado enormemente la introspección, el avance y en... Y en un determinado espacio, incluso podría decir que la magia. ¿Por qué digo que la magia? Estaba pensando precisamente esta mañana, digo, bueno, pues eh, hace ya unos cuantos días que no, que no hago ningún vídeo ni ningún podcast ni nada, porque estoy así, porque tal, porque cual. Digo, pero al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta recibir un regalo? ¿A quién no le gusta dar un regalo? Y más en estas fechas. Y en estos momentos, que, es, que creo que más es necesario recibir un regalo que darlo. evidentemente se me vino a la cabeza entonces hacer este pequeño vídeo, regalo, en el cual me vino ese pensamiento de cuándo es el mejor momento en el cual nos gusta más recibir un regalo, recibir la magia del regalo. Eh, yo recuerdo cuando era pequeña mucho de campamento. Ya mucho de campamento por parte de Adena, mi padre trabajaba en Adena. Y entonces... Yo rescataba durante todo el día una serie de experiencias y de anécdotas maravillosas, con trapaces y, y con historias relacionadas con la naturaleza y con los animales naturalmente. Sin embargo, había un punto especial que era el que más me solía atraer, por lo menos a mí, y creo que a los co compañeros que estaban conmigo también, era esa hoguera de la noche. Esa hoguera que se hacía por la noche, todos en círculo alrededor de esa hoguera, una hoguera Mediana, tampoco muy grande, pero, pero sí una hoguera con llamas, con chispas, con ese, ese ambiente tan maravilloso, con la luna estrellada, con un sol oculto y sin embargo con un calor tenue de la noche, en el cual nosotros nos colocábamos alrededor de aquella hoguera y nos contábamos historias, chistes, chismes, anécdotas. Incluso la propia experiencia del día, ¿no? todo lo que habíamos hecho durante el día, que si habíamos dado de comer a este ave, que si habíamos cogido a esta otra, que si habíamos visto un... algún peregrino, o que si habíamos visto una águila real o que sí, todo lo que sucedía durante el día, todo lo maravilloso del aprendizaje de todo el día, de nuestros monitores que nos enseñaban, que nos ayudaban que nos hacían comprender la magnitud tan potente y tan milagrosa de la naturaleza que nos hacía creer, en base a esas experiencias, en un mañana mejor. Te estoy hablando, amigo mío, yo tendría probablemente unos siete, ocho años. Recuerdo muy vividamente esos momentos que no han muerto en mí para nada, en absoluto, sino al contrario. Y qué es lo que me he dado cuenta durante todo este tiempo. Hasta llegar al, al móvil, ¿no? Como acabas de escuchar una notificación, estoy bastante pendiente porque efectivamente estoy poco bien. Entonces resulta que, que esas, esas experiencias y esas enseñanzas que llevo en el corazón desde tan pequeño no han muerto en absoluto, sino al contrario, se duplican, se duplican cuando veo claramente la posibilidad de la transformación que ha habido en mí y en otras personas de, mí, de mi entorno. ¿Qué era lo que indudablemente fundía aquellas experiencias, aquellas historias, aquellos aprendizajes con la magia, la magia de la noche, la magia y el embrujo de la noche y las estrellas? Pues era indudablemente, era la hoguera, era esa llama, esa hoguera, ese calor, esas chispas, ese olor a, a madera quemada, ese arder, ese arder. Y en el arder es donde venía la transformación, ¿no? Luego quedaban esas cenizas y sus pozos, esas brasas que evidentemente eran el resultado de no toda una noche, pero sino una gran noche. Y haber estado allí diferentes almas jóvenes compartiendo historias, aprendizajes. Por lo tanto, mediante el quemarse el aire con la madera resultaba eh, o daba Aparte de calor, daba un calor mágico, un calor muy especial. Por tanto, dándole vueltas y viendo que eso es así. Si yo veía por aquel entonces, como después, durante muchos años he seguido viendo naturalmente, lo que es la, la magia de la hoguera, las transformaciones, las historias de los momentos, llevados al corazón con mucho cariño. Y aún estando poco bien como estoy ahora, quiero significar contigo que efectivamente una de las mayores transformaciones que hay a nivel espiritual y personal y real y vívido es el arder. Pasas de un estado a otro. A través del fuego, el hierro negro y oscuro se vuelve candente el cristal traslúcido se vuelve naranja, es decir, todo lo que arde transforma. Es un elemento de la naturaleza que provoca transformación en sí, a veces para mejor, a veces para peor. Sin embargo, creo que por similitud, ese arder interno, esa transformación interna, esa introspección interna de la fiebre que arde en el cuerpo, y de la hoguera, me han llevado a este regalo que te quiero hacer. Y son cuatro elementos para que naturalmente tengas éxito en este 2022. Claro, yo siempre digo que el éxito es el éxito a la medida de cada uno, eso es indudable, con lo cual tú sabrás a dónde llevarlo, a qué rinconcito de tu imaginación, de tu creatividad, de tu corazón, llegará este arder. El primero de la palabra arde es el autoconocimiento. Aprovecha cualquier momento, cualquier circunstancia del día o de la noche para darte cuenta de quién eres realmente en todos los sentidos, puesto que no puedes escapar a quién eres, tampoco tienes por qué escapar. Afronta quién eres en todo lo bueno y en todo lo malo y en todo lo blanco y en todo lo gris, porque todos somos fusión de todo. Ya irás trabajando sobre ello. La R de resiliencia, naturalmente, imagínate yo desde aquellos siete años, con aquellas hogueras en aquellas noches, por ejemplo, en Montejo, en la sierra, aquí en España. Fíjate la de resiliencia que he podido atesorar, pues la que tú también vas atesorando día a día, afrontando diferentes incógnitas, incertidumbres, hasta convertirlas en certezas, en experiencias. La D, de desbloqueo emocional. A veces hay momentos en los que quedarse bloqueado emocionalmente es una forma de defenderse ante la vida, de parapetarse, de no avanzar, de no sentirse herido ni sentir dolor. Yo estuve 12 años muerto emocionalmente. Sin embargo, no te puedes imaginar hasta qué punto agradezco que haber avanzado desde aquellos momentos hasta ahora. He crecido una barbaridad en aprendizajes, en experiencias, y en compartir, y en dar, y en recibir. Con lo cual, si te encuentras ahí, deja sin miedo que tu emoción se desbloquee, que poco a poco te irán apareciendo las incógnitas traducidas y solventadas como ecuaciones de matemáticas por sí mismas. Y por último la E, de esperanza de creer en ti. Eso es fundamental de este arde, es decir, cree en ti a toda costa, te digan lo que te digan, si tienes un atisbo, un atisbo de llama en tu interior que te está llevando hacia un determinado sitio, ve, ve, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, tú eres lo más importante. Han ocurrido muchísimas cosas en este 2021, muy buenas, otras no tan buenas. Y lo que sí está claro es que estamos pasando por una pandemia que está teniendo miles de transformaciones y que todas también están ocurriendo a través de arder en fiebre, como es mi caso y a lo mejor el tuyo. Y están pasando ahora la sexta oleada con el segundo punto del Omnicron y, bueno, ¿qué más da?, Aprovecha esos momentos en los que te encuentras a lo mejor como yo, poco bien, para hacer una, una introspección de lo que ha sido el 2021 e incluso de lo que han sido años anteriores, para dar lo mejor de ti en esta nueva transformación que ya estás sintiendo. Recuerda que 2022 es 2 más 2 más 2, nos da como número 6. Es un año maravilloso, va a ser un año de conquistas, de tomas de decisiones muy importantes, de amores extremadamente hermosos a nivel particular, personal, profesional, unir vocaciones, unir almas gemelas de diferentes puntos del mundo, porque estamos en un mundo global para ayudarnos en, en, en territorios conocidos y desconocidos. Este es un año de superación, de transformación, es un año de arder es un año de un renacer de las cenizas que nos ha dejado el 2021. Es un año muy positivo, muy potente y es un año en el que las nuevas realidades por parte de Capricornio nos salpican a todos, con lo cual tendremos todos cambios positivos, nuevos, maravillosos. Y ese es el mayor deseo de hacer precisamente este vídeo, que crees en la magia, igual que creías cuando hacías aquellas hogueras en aquellos campamentos que has podido tener en tu vida, en lo que se creaba magia y no, no la tenías prevista y sin embargo salía, surgía, ¿verdad? Pues déjate quemar, arde en esa fiebre mental, en esa fiebre física, pensando en un futuro muy, muy positivo de autoconocimiento, resiliencia, desbloqueo mental y esperanza y creencia en ti mismo. Ese es tu mejor regalo, dejarte de arder con esperanza. Un abrazo. Hasta el siguiente.